Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Reporta y de repente usted todavía no tiene planes para el fin de semana. Escuche bien la siguiente entrevista porque le aseguro que esta puede ser una cita a la que no se puede perder. Está junto a nosotros Joaquín Rodas del campo ferial Choqueagomarca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias Diego, muy buenos días. Aquí bueno ya para anunciar, ¿no? este fin de semana se, se nos viene la segunda versión del Festival de Vinos Sin Ganes y Sabores un festival que el año pasado tuvo mucho éxito, es una iniciativa del campo ferial Chuquiago Marca, que pretende traer y apoyar a todas las eh, bodegas nacionales de vino, singani y obviamente también la parte gastronómica que está relacionada con estas bebidas. Ahora, esto se convierte en algo muy importante porque Bolivia, la producción vitivinícola de Bolivia ha ido creciendo con el tiempo y no solamente a escala industrial sino también a escala artesanal. ¿Y qué es lo que justamente vamos a poder encontrar este fin de semana acá en el campo ferial Chuquiago Marca? Así es, no traemos eh, marcas que son reconocidas, sabemos que hay muchas marcas que ya inclusive tienen premios reconocimientos internacionales que se exportan pero también están acá las bodegas artesanales, vinos orgánicos vinos de bodegas pequeñas que bueno a veces eh, nos es difícil encontrar ¿no? en una tienda en un supermercado, generalmente cuando vamos a comprar un vino siempre vemos un 80% de vinos importados y es una partecita solamente de los vinos nacionales en, esta, en este festival le damos la oportunidad a la gente que pruebe nuevos vinos, que conozca nuevos vinos pero también obviamente que apoye ¿no? a estos pequeños empresarios que cada vez están creciendo más. Claro y sin duda alguna se convierte en un beneficio tanto para el productor porque puede eh, mostrar en, y poner en la vitrina de un, de, un, de, una, de un festival digamos así como de estas características y también para el consumidor empezar a conocer los productos nacionales que realmente eh, a nivel internacional eh, los vinos bolivianos son reconocidos por por justamente de toda la especificación que tiene. Sí, mira los los vinos de altura ya como nos estamos reconociendo mundialmente, ¿no? Con los vinos bolivianos. Eh, yo me he sorprendido el año pasado, no sabíamos por ejemplo que en La Paz se producen muy buenos vinos acá en los valles del Uribay, hay buenas marcas de vinos, vienen, vienen bodegas desde Chuquisaca, los valles de Sinti, desde Camargo, de Tarija obviamente siempre es la mayor cantidad de bodegas que viene, pero también en Cochabamba, Potosí producen buenos vinos, los valles de Santa Cruz también están con buenas marcas que están también participando acá y que bueno la gente tiene que conocer, no tiene que ver también que hay muy buena producción nacional y que no tenemos nada que envidiar a un vino importado, un Singani también. ¿no? Y además que vamos diversificando también eh, un poco y ayudando a este aparato productivo y tan interesante como es la industria vitivinícola, pero que además no solamente es la producción de vinos, Singanis o, o de champán o vinos espumantes, sí. sino también todo lo que viene alrededor. Y lo que acompaña al vino, es decir, es toda una industria que se mueve. Porque estamos hablando también de quesos, estamos hablando de fiambres, los cuales también se producen en el país. Sí, justamente el festival se llama Vino Sin ganes y Sabores porque está todo relacionado con la gastronomía, el maridaje que, que uno puede probar con los diferentes vinos. Están los quesos, los fiambres, carnes que van a estar obviamente también presentes. Va a haber un, todo un festival de gastronómicos también, una feria gastronómica. Y bueno, también hay que decir de que vamos a tener eh, un show cultural muy lindo porque, bueno, va a estar eh, Esther Marisol, van a estar otros grupos que bueno, van, a, van a participar en estos tres días del festival, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo es el festival? Es decir, la persona va, compra la entrada, todos los días es parecido, hay diferentes exposiciones... ¿De repente la gente va a poder probar eh, todos los productos que hay? Bueno, el viernes iniciamos a las 5 de la tarde para que la gente ya después del trabajo se vaya y se dé una vueltita. Vamos a tener una linda inauguración ahí. Eh, uno con la entrada, que cuesta 50 bolivianos, puede... Eh, tener derecho a una, a una copa, la copa catadora, que puede ya circular por todos los stands para que pueda catar, probar los diferentes vinos y bueno, ya el que le gusta se puede comprar. Obviamente todos los vinos van a estar con ofertas especiales. Y bueno, ya el sábado y el domingo a partir del mediodía vamos a tener igual una feria gastronómica para que la gente ya a partir del mediodía pueda ir a almorzar ahí, tomarse un buen vino, comer una buena carne. Eh, disfrutar, como te decía, va a estar el este Marisol, van a estar los Canarios del Chaco, va a haber otro tipo de música también, y que bueno, hasta las 8, 9 de la noche vamos a estar el sábado y el domingo en el mismo horario. ¿no? ¿Alrededor de cuántos expositores van a estar eh, presentes en este segundo festival? Bueno, estamos con 50, 50 expositores ya entre bodegas de vino, ganis y gastronómicas también. ¿no? Es bastante grande, o sea, es, es mayor el número al que cualquiera pensaría de cantidad de bodegas que existen en el país. Sí, bueno, como te decía, normalmente conocemos cuatro o cinco marcas que son las que regularmente compramos y consumimos, ¿no? pero hay mucha más cantidad de bodegas, de marcas que hay que probarlos realmente. Bueno, entonces la invitación para que eh, desde el viernes a partir de las cinco de la tarde eh, la gente se dé cita a este segundo festival. Bueno, invitamos a toda la población para que en esta segunda versión también participen. Hay visto mucha gente que ya el año pasado vino y va, va a volver a venir, pero si no han ido, para que puedan disfrutar de la calidad de los vinos de alturas. El singani que ha sido catalogado como uno de los mejores destilados del mundo, y es nuestro, es boliviano, nos orgullosos de decirlo. Y obviamente toda la gastronomía que está relacionada a los vinos y a los Zinganis. Es decir, además de el fiambres y quesos, ¿también va a haber comida? Sí, hay una feria gastronómica el sábado y el domingo y a partir del mediodía. Bueno, entonces también se convierte en una excusa para los amigos, para con las parejas, de repente eh, un buen momento y compartir productos como los que estamos viendo eh, 100% bolivianos. Eh, estamos apoyando a los productores nacionales y estamos consumiendo algo que es nuestro y, y por supuesto lo importante que es de calidad. Sí, claro que sí, son, son vinos... Eh que hay que probarlos porque como te decía no tiene nada que envidiarle a un vino importado, es eh, una producción muy buena, el, el vino de altura, ¿no? que es eh, esa, esa característica que le da a la uva a la cepa, realmente ya internacionalmente nos estamos conociendo con eso, con una denominación de origen de eso, con los vinos de altura, así que bueno, esperamos de que esta industria siga creciendo y ahí el campo ferial chueco Marca les abre las puertas ¿no? para que ellos puedan exponer y vender sus productos. Hablando acerca, y ya para ir cerrando la entrevista, eh, hablando acerca de el año pasado y este año, ¿cuánto se ha incrementado la cantidad de expositores? ¿Y qué es lo que, cuál es la expectativa de los productores que me imagino se han trasladado ya hasta la ciudad de La Paz para encarar este segundo festival? Bueno, el año pasado tuvimos como 35 bodegas, ahora estamos por las 50. Realmente ya de otras, de otras partes de Bolivia están participando. Y la expectativa es que la gente siga conociendo estos vinos, que pueda seguir comprando, porque también les abrimos las puertas para que ellos puedan eh, a futuro seguir comercializándose. ¿no? Muy bien. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. La invitación entonces está hecha a partir de las 5 de la tarde del viernes hasta el domingo. Eh, si no tenían nada ningún plan para el fin de semana, este es el plan perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti,